Hey ¿qué tal chicos, soy Luis Leroy Freak, bienvenidos al primer episodio de Old Loves 2. Algunos ya sabían que estamos jugando este juego, así que no me queda más que seguir adelante para jugarlo. No. Jesús okay. ¡No! Blake, okay. Okay. ¿y bueno... Es linda. ¿Qué? ¿En tu sueño? Jessica, creo. Oh, eh, ¿estás oh, celosa? Uh, no, no. I mean, I was about Jessica Gray, from when we niños Oh yeah. I, I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing. Okay, estamos en un helicóptero. Por lo ahora visto. Ahora. nada. Bueno, empieza no en un helicóptero. ¿Sí? ¿Cómo buscar, no no sabes? Ni siquiera puedes limpio. ver hacia abajo. You had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. ¿Un... ¿Un ¿Un intro? Sure. Somos periodistas. You're going with this thing on. Audio's gonna be crap. Whoa. We'll have to... Whoa. the fuck? Fuck. Sorry about that ok tengo un procedimiento que vamos a chocar todo todo juego que inicia en un helicóptero termina chocando uh, tienes muy lindos labios <risa> here for news today. Hello, we're flying past a the Supai Indian reservation in in to hey, um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled oh. herself to death. That's what the police report says. We might play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just realmente no puedo police. mantener la cámara estática. Okay. a, barefoot, alone, a highway, 100 miles, the... oh. Lo sabía. Lo sabía. Quiero ser malo, pero se lo dije. O las dos. Siempre que hay una cruz colgada de cabeza? Wow, ¿dónde? No puedo ver nada. No tengo cámara. Que visualmente se ve perfecto este juego. Um, ok No hay mucho aquí. De Jessica. Un montón de premios. Y un niño. No puedo hacer nada realmente. Aún no me. Supongo que este es el tutorial. ¿Por qué tendrían estas clases de cosas en, en una escuela? Realmente me pone de nervios. Estas tipo de figuras. Oh. Hola. Ah. Uh. Un tipo misterioso caminando hacia la oscuridad, no. No sé usted esto. yo no lo seguiría. Son las 6.10, ¿por qué es que está tan oscuro aquí? Y no puedo correr, ni agacharme, ni nada. La música me está poniendo de... Pe de los pelos de punta. Ah. Oh. Ok, algo me dice que ahora tenemos que encontrar a la mujer que viene junto con nosotros. Y si Rush de Neville 7 me enseñó algo, es: no sigas a la mujer, consigue otra, hay muchas otras más. Qué conveniente que la cámara se haya quedado ahí. Uh, ¿Puedo ver lo que grabé? Uh, ¿Puedo reproducirlo? Jugar. A oh, esperar, ¿realmente lo grabo? Lo grabó exactamente como lo hice um, Esto va a ser incómodo cuando lo tengan que revisar Esa es una muy bella cara Miren, solo miren esa hermosa cara Ok, creo que no grabamos mucho y no hay nada más Objetivo de encontrar a Lin. Ok ¿Cómo rayos bajo de aquí? No creo que lanzarme sea una buena opción ¿Puedo subir? No, nope, no puedo subir Ok, creo que puedo ir por aquí Uh, no tengo caigas Ok Sabemos saltar, eso es algo bueno Son muy ágiles para hacer aquí Tengo que seguir grabando. No tengo mucha batería. Jesus. No, there's no bodies. She's not in here. hay algo. Hay que hay algo. Uno. Oh, oh, no, espera. No son baterías. No sé qué era eso, pero ok. Uh, ok, puedo tener inventario. ¿Tengo una batería? No, no tengo baterías. ¿Usar vendas? ¿Significa que me puedo curar ahora? ahora? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no veo nada? Que no tengo baterías, así que tendremos que mantenerlas a salvo. A donde es un ¿Ese es el piloto? De sí, ese es el piloto. Bueno, si no lo es, por lo menos parece. Uh no lo había visto. Fuck this. Uh te de puta desnudo. Esa es en nocturna. ¿Puedo ver sin la cámara? No, no puedo ver sin la cámara. Bueno, rápido. No quiero que la batería. Que veras atrás. Ok. Son básicamente los mismos movimientos de Outlast. Uno. La batería se me está acabando. ¿Qué okay, puedo ver? Uh, no creo que sea una buena idea ir hacia allá. Tengo que admitir que visualmente se ve excepcional el juego. Esta parte ya la habíamos jugado, creo. ¿Qué rayos? ¿Por qué? Ok. Una tormenta. ¿Por qué a nadie le importa? Bueno, de aquí que me sirva. Ok, se me puedo agachar. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien um... Escucho voces. ¿Alguien? ¿Hola? Ok, no hay nadie aquí Creo que tendría que ir con cuidado Hay una ventana aquí ¿Puedo abrirla? No puedo ¿O hay alguien ahí? ¿Hola? No te ves muy feliz. Así que no pienso acercarme hacia ti. ¿Puedo abrir la puerta? Oh. Hola. Uh, no es por nada, pero prefiero no, no ir de frente hacia él, aunque no tengo otra opción, por lo visto. Fuck me. Prefiero que se quedara ahí donde puedo verlo. ¿Puedo? ¡Oh! Ok, ahora tengo un montón de infecciones, gracias. Oh, no había visto eso. Bueno, si estás comiendo ahora mismo, este es un buen lugar para ti. Así que bienvenido al canal. Espero no te dé mucho asco. Aunque okay, ya, no me gastan las baterías en esto. ¿Puedo ir aquí. O hay alguien más ahí. Ok, sigamos adelante. ¿Cuánto alguna de las casas? Pienso que en algún momento voy a ocupar baterías o algo. ¿Puedo ocultar? <ríe> ¿Puedo ocultar en los barriles? Eso es nuevo. Ok, no hay nadie. Uh -uh. Ok, jugar esto con audífonos no es una buena idea. No es nada, nada buena idea. ¿Alguien ahí? ¿Hola? ¿En serio? ¿Estás en el lugar más horrorífico de todo el maldito planeta y lo que haces es tocar la puerta? ¿No? ¿Eh? ¿Ah, para leer el documento mueve la cámara... Oh, okay. ok Uh, vendas Necesito eso ¿Por qué no hay baterías, necesito baterías Puedes ocultarte de, antes de la cama Ok Ok, estamos bien eso este es básicamente el tutorial Por cierto, no leí bien ese documento Dice, nuestro amado Dios... Querido padre, nuestro amado Dios sigue, sigue bendiciéndome con visiones. Uh, así que tengo esa... Ok, sí, chicos, si quieren leer el documento, pongan el pausa. Yo lo voy a leer, pero voy a saltar a esta parte en el video. Ok, eso fue mucho que leer. Básicamente dice que alguien está teniendo visiones. Gracias al poder del Señor. Los cultos religiosos siempre terminan... Eso estaba ahí antes. No sé si eso estaba aquí antes ¿Lo estaba? Ok Decía que los... Ay, oh, hay algo Baterías Dame eso No hay nada de... puedo irme? No Eso mucho, mucho. Aquí no importa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién guarda un cuervo dentro de una casa? ¿Hay alguien? Creo que estamos bien Algunas puertas tienen cerrojos de seguridad Con los que tendrás que interactuar para abrirlas. Ok ¿Como cuáles? ¿Esos? Ok No hay nada aquí que me sirva okay, La batería ya está fallando Pero no es bueno Pero no es nada bueno ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Oh, fuck me. Ok, cambiamos la batería. El bebé van a ser preparado el cuchillo. El bebé va a nacer, por lo que la noche para arropadillo. Ah, ¿esto suena como una canción? Un canto. Madre que lleva al enemigo en sus interiores, la creación de Dios salvará por el pecador. Estribillo, aleluya. Viva la, la tormenta. Espero que haya acabado al menos. Okay. Y esto me suena como a una canción para, para asesinar a un bebé, ok. Y eso suena muy old lust. Oh, f fuck me. What an Holy... F fuck. ¿En serio? Se ven como niños. Son pequeños. Tengo que pasar... Ah, perfecto, tengo que pasar en... Uy, están crujientes. Ah. Ok, ok, ok. Eso creo que lo habíamos visto para en demo. llegaremos al túnel que estaba aquí. Oh, no, esto es nuevo. ¿Salimos de aquí? Eso fue más sencillo de lo que pensé. Escucho voces. Me gusta escuchar voces. Con las cuatro voces que escucho son suficientes. ¿Dónde estás? Puedo escucharlo pero no verlo y eso es lo que más miedo me da. Esta cosa está así encendida. Hay gente aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Holy fuck, fuck, fuck me, fuck me. ¿A quién me vio? ¿Qué rayos? A esconderme, sé que estás ahí, que no veo nada, ¿puedo simplemente rodearlo? Vamos. Debería ser capaz de brincar esto. Estoy obligado a ir frente a esa cosa. ¿Dónde estás? Muéstrate. No, no veo nada. Veo una luz ahí. Podemos ir ahí. Ah, oh, perfecto. ventana puedo cerrarla okay, solo por si acaso otra batería dame eso um, no puedo llevar más vendas azul no siempre me enseñó, sigue la sangre, pero en este caso creo que no es buena idea. Y vamos a abrir esto por si acaso lo necesito. No puedo abrirlo. Ok, tengo que seguir hacia adelante supongo gente y no verla posiblemente sea la parte más espantosa de esto. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Ok. Uh -huh. Podemos mover algunos objetos manteniendo juntos con ahí. Ok. Uh -huh. Ah, ok. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Tenemos algunos acertijos, cosas nuevas en Otlas. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Ok, supongo que tengo que... Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. niendo bajo de mí. Fuck. no ves nada si tus lentes? Me siento como pelmaz. Oh fuck, fuck, fuck, fuck. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? God dónde, dónde? Escucho pasos, pero no sé si son los míos. dos cosas aquí una los pueblerinos no son amigables dos dios me odia y eso que solamente van 20 minutos del juego que okay. si vamos adelante no sé por qué hice esto ok Vamos a ver dónde hay lugares para ocultarse. Son radio, debe tener baterías. Ok, tengo... ¿En serio? Seguir vivo no importa. ¿En serio no aprendiste nada de Resident Evil? Puedes usar el micrófono de la captura para escuchar a través de las paredes en el servidor. O sea, para buscar la cámara. Oh, hay alguien ahí. Cúltate, cúltate, cúltate. Ok, tenemos una habilidad nueva. Bueno, no sé si es una habilidad, una aplicación nueva que es la de utilizar el micrófono para saber si hay alguien alrededor mío. algo nuevo aquí supongo que la batería también me baja la batería okay, creo, creo que no sería buena idea ir por la puerta principal y me puedo ocultar aquí No hay nadie. ¿Puedo moverme? No mucho. Oh, oh, oh, oh, hay alguien, hay alguien, hay alguien. ¿Cómo se supone que voy a pasar? Oh fuck me. You are desable. Que se van Oh fuck me. Fuck me. Fuck me. cerca oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Arriba. Ok, los tipos están ahí. Puedo aprovechar, puedo aprovechar. Ok, los dejé atrás. What the? ¿Qué coño? No sé, claro pero larguémonos de aquí antes de que nos vean. no, larguémonos, larguémonos, larguémonos, suelta eso. ¿Quién es de mí? ¡Vamos, Vamos, vamos, vamos. ¿Qué carajo acaba de pasar? Esto no estaba en el. Ajá. ¿Cómo es que no va a poder entrar por aquí? Ok, no parece para nada un buen lugar para ir, pero eso lo sabremos en el siguiente episodio, chicos. Muchísimas gracias por ver. Por ver. Muchísimas gracias por, por ver. Y yo los veo en la siguiente. Soy Luis el Lobo Freak. Muchísimas gracias por todo. Gracias por el apoyo, chicos. Espero que les guste Old las 2. Y nos vemos en la siguiente. Bye-bye.